...al punto de que la obra no va a exceder los 4 millones de pesos... ...es el objetivo... ...y estamos hablando de casi un kilómetro de alcantarillado... ...que va desde un diámetro final de 42 pulgadas... ...hasta llegar al punto, al punto de recolección que anda por la 24, 30 pulgadas. Pues aquí, ven ustedes... ...esta es una propiedad privada... ...que no podía construir eh, los propietarios... ...cientos de metros, así como...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 Eh, pues esta solución eh, trae urbanismo, trae desarrollo, no solo para Campo Fernández, sino también eh, para otras áreas como La Fortuna, como El Silencio, por lo que nosotros nos veíamos obligados a ver con preocupación lo que estaba pasando en Campo Fernández por años y años y aquí está el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís eh, con todos sus su, su dos órganos trabajando con una visión clara de desarrollo, la, lo básico de la ciudad es lo que nosotros estamos importantizando. Mañana no se ve esto, pero se recuerda para toda una vida el salvar eh, todas estas urbanizaciones y urbanizar aún más los cientos y cientos de metros que estaban acá rabalizados, por lo que es de mucha importancia para nosotros. Ahora el drenaje pluvial del CURNE, Jennifer eh, y otras, eh, otras eh, áreas como Agricultura, el IAD... Y el impacto frente a la UAS estará también solucionado y le daremos el, el Picasso en el martes, si Dios lo permite.